que se llama Liliana Ferreira. Liliana es de Buenos Aires, pero hace dos años que está viviendo acá en Pinamar, tiene un montón de historias para contarnos, vamos a, a, a tratar de ser lo más breve posible. Pero bueno, yo les cuento que ella es egresada de la Escuela Superior de Bellas Artes con el título de profesora nacional de pintura y también es egresada de la Escuela de Arte Manuel Belgrano con el título de maestra nacional de dibujo. Bueno, ha hecho cursos, seminarios, un montón de cosas y vamos a estar ahora charlando con ella. Hola, Liliana, estás por ahí. Hola, ¿qué tal chicas? Hola, Liliana. <risas> Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, bien. Y vos. Todo bien. Sí, acá. Bueno, trabajando. un gusto, un gusto y un placer poder estar charlando hoy con vos. Contanos un poco eh, vos, eh, de eh. Esta, esta introducción que yo hice. Eh, Contanos cómo estás acá en Pinamar, sos artista plástica. Bueno, al principio te cuento que hace cuatro años que estoy acá. ¡Ay, perdón! <ríe> hace cuatro. Este, ya soy pinamarense, Por, no sé se... mi documento. Es verdad, ¿sabés qué? Claro, yo me confundí yo dije dos porque yo hace dos años que te, claro, no, hablé claro. con vos el otro, hablamos el otro día sí. y vos me has dicho cuatro, ahí se me se me hizo una laguna este eh. bueno este cuatro mes, años claro. sí cuatro sí, años hace cuatro años que estoy acá y sí vine de Buenos Aires soy artista visual como se dice ahora porque bueno ahora abarcamos muchas cosas en, sí en desarrollamos un poco los temas y bueno, este te diría que es mi lugar en el mundo ahora, realmente trabajo muy bien acá, he realizado exposiciones, expuse en la sala municipal del Teatro La Torre, en la biblioteca Manuel Belgrano, y tengo así llegada a la, a la MUNI, cuando se organizan temas ¿no? sobre arte, sobre todo esto que es el arte visual, ¿no? claro. desde, este, desde este lugar. Estás, como, bueno, estás sí. como muy ligada, digamos, estás en contacto, desde que, desde que llegaste y te instalaste acá en, en Pinamar, encontraste enseguida, eh, te encontraste enseguida con el arte acá en Pinamar, con, con personas que, que estaban relacionadas con Mira, el arte. Cuando yo cuando yo llegué, bueno, uno se empieza a acomodar, a ver un poco... ¿Qué puede hacer? Y sí, soy inquieta, yo soy de buscar, de investigar y de vincularme. Entonces eh, empecé por ahí, después también conocí un grupo de, de chicas que hacen distintas cosas. Como sabes acá en Pinamar hay gente que hace de, muchas cosas sí, diversas, ¿no? Sí. Diversas. Este, desde pintura, pintura decorativa, mosaiquismo hasta pasar por otras artes, ¿no? De danza, música, bueno, hay, hay gente muy talentosa que mm. hace muchas cosas. Y, y bueno, lo que yo hago es, eh, te diría que iría por el camino de lo que es hoy en día arte contemporáneo, porque trabajo con un significado de lo que hago, ¿no? Mm. Y en estos momentos lo que podría destacar así como, como algo más puntual es que trabajo con material de descarte y reciclado. Es decir, la base donde yo trabajo es encontrada, la encuentro, la encuentro <risa> en la playa, la encuentro en el bosque, soy un poco cartonera del arte, <risa> <risa> de fina... soy, soy qué, un poco así, ¿no? Qué bueno, qué bueno, está buenísimo. Bueno, a ver, estás totalmente ligada con una cuestión ambiental, está buenísimo que que bueno, como hablábamos el otro día, ya no estás utilizando, digamos, la tela. Claro, ya como soporte, por eso es un, un poco este, esto que te digo, de explicar un poco a la audiencia la diferencia de, del lenguaje, el soporte ya no es la tela, es decir, la tela básica que uno usaba, yo ya la, la descarté, utilizo generalmente maderas cortezas, troncos, cosas que se me van sugiriendo. Ahora encontré un material de, de telgopor también en un cesto de estos de reciclado y estoy haciendo unas imágenes que, bueno, ahí van a poder ver en mi Instagram. Sí. Eh, si lo tenés, creo, a mano. ¿cuál sí, es? Eh... decilo, decilo. Bueno, es como mi nombre, Lili, la segunda ahí con y... Después Ferreira Arte. Lili, Ferreira Arte. Ya que estás diciéndote, va, voy a, me diste el pie para pedirte <risa> disculpas y aclarar no, no que Ferreira va con I. Ya lo pusimos acá en, en, sí. en, en el Facebook, está está bien escrito. Pero bueno, es Lili la segunda I con Y y Ferreira las dos veces con I. Así con la van a... Latina, claro, Exacto. Claro. Así la van a encontrar en, en el Instagram y van a poder ver sus trabajos. La verdad es que nosotros estuvimos chusmeando eh, y la, hermoso, hermoso todo lo que haces. Contanos un poco de, de, estas, de estas últimas cosas que has hecho. Es, esto es un poco de arte renacentista, ¿no? Bueno, esto último, que son unas piezas que voy a terminar dentro de poco porque no, no he encontrado de nuevo ese material, son unas piezas realizadas en esta base de de Telgopor, que le decimos acá en Argentina, en Telgopor, uh -huh. eh, y son circulares. Entonces, a partir de ahí se me ocurrió unas imágenes que tienen que ver con mujeres, con mujeres del Renacimiento, y es, esto es lo que se hace en el arte contemporáneo, para explicar un poco, que uno no es que copia algo, sino que toma, se apropia de una imagen y la readapta, la trabaja desde una mirada diferente. Yo estoy tomando unas imágenes del renacimiento de mujeres y le estoy dando un nuevo lenguaje. Entonces, cuando ves la imagen, no vas a ver, ah, esto es el nacimiento de Venus, sino yo le doy un significado. Y ese es el trabajo de, en este siglo XXI que hacemos los artistas, que hacemos arte contemporáneo. Buscamos, hay un lenguaje, hay una una una explicación, un, un, algo que respondemos en esa imagen, no es solo lo que uno ve, sino dice algo esa imagen, dice algo diferente, es lo que estoy haciendo, ¿no? Uh -huh. bueno, lo, lo de madera también, no es solo una foto, sino que son, bueno, tienen un, un significado, tienen una reverbación, ¿no? Como un, una narración, Ajá. La obra tiene una narración. Bien, o sea, digamos como que vos te inspirás, sería como inspirarte en, en, en, en, en, en, en lo que es un cuadro renacentista, lo tomás, lo, lo apropias y lo, Resignifica. lo resignificas. Exactamente, lo resignifico, esa es la palabra, con un... Con un con algo que yo explico, ¿no? Por ejemplo, en esta imagen, la última que habrás visto sí. en el Instagram, de... Eh, la redonda. De, de, de, claro, del nacimiento de Venus, en realidad yo puse como nombre de la obra La desilusión de Venus. Entonces preguntarías, ¿por qué la desilusión? ¿Qué y pasó? Le... Bueno, cuando ves la imagen, ves que la imagen de Venus está como rota, está como descascarada, si ves la imagen. Sí. La verdadera Venus... No, está perfecta. Entonces, ¿qué es mi significado? Es que la Venus, que era, era la belleza de por sí, ya se da cuenta que no, que no alcanza con la belleza sí. física, que todo eso pasa, claro. es pasajero. ¿entendés? Lili, discúlpame, te voy a sí. interrumpir para hacerte una pregunta. En esta resignificación, el soporte que vos encontrás de Terbopor ya era circular, o es una decisión que tomaste vos, a mí me remite mucho a los camafeos también, que tiene que Eso, ver mucho. Muy bien tu, tu indicación. Y sí, vos sabés que los encontré así, porque yo no quiero tocar nada de lo que encuentro en general. En mm. general, quizás algunas cosas le doy un lijado, pero la forma las encontré así y sigo buscando a ver si encuentro más por ahora no aparecen en estos cestos que busco así, circular, y lo que vos decís el camafeo, sí sí este, así van a ser cuando las expongan ¿no? van a estar expuestas de una determinada manera porque ahí viene el otro trabajo que hoy en día es, está muy en auge que es el curador uh -huh. es muy importante el curador en estos casos sí, para, para, para, este, para este trabajo ¿no? Bueno, acá me inspiro mucho, como ven. Bueno, eh, se me, dan cuenta? Me, a mí es como que, ya lo hemos hablado, la verdad es que me, me genera como eh, mucha, no, no sé cómo es la palabra, pero me gusta mucho saber que, que, que podés encontrar acá en, en Pinamar otros materiales y, y esto, ¿no? Que, que, que te invita, claro. que te invita a, a trabajar sobre otros materiales, salir, salir de la tela. Y, y encontrar algo y, y que eso te inspire, que te lleve. La verdad es que está buenísimo, porque además también, repito, todos los programas, yo estoy como muy a favor de, de, de, de esta cuestión ambiental que tenemos que todos sí. concientizarnos, eh, y más nosotros estamos acá, que tenemos el mar cerca, al bosque. bueno eh, Entonces, eh, está buenísimo. Y sí, la idea es esa. Nosotros tenemos una ciudad... Que, que tiene que primar eso, ¿no? Es esa es la mm. búsqueda, es eso lo que tenemos que representar nosotros sí. y explicarles a los turistas cuando vienen, de que este es un lugar que hay que cuidarlo. Entonces, desde cada uno, desde el área donde estés, todos, todos podemos, desde la bolsita que cada uno lleva, desde no tirar papeles, hasta en este caso en el arte, de no generar más más gastos. Yo, yo tengo todo este material que si un día eh, quiero hacer una fogata como fin de mi vida hago la fogata con todo lo que tengo no queda nada claro, y caliento y caliento un, un ambiente ¿no? sería como, sí sería como re reutilizar Sí, claro, sería el fin, sería el círculo total ¿no? Siempre tengo esa fantasía, bueno, me fui de este mundo, prenda un fuego a todo este, y, y va a calentar porque es madera, porque es reciclado Entonces, es un poco eso, trato de usar todos estos materiales Y las cortezas que hay acá, que caen de los sí. árboles Bueno, son maravillosas también para trabajarlas y se pueden hacer muchas cosas, ¿no? entonces es un poco la idea. Y contanos un poco sobre, que a mí nos llamó la atención y que eh, lo, lo publicamos junto junto con, en nuestro programa, eh, junto con tu, con tu foto y, y toda tu reseña, eh, esto sobre lo que vos trabajás sobre la madera. Sí. cómo eh, Porque estuvimos mirando con, con María Ángel... Eh, y no sabíamos bien cómo era la técnica, estuvimos como eh, ahí, claro. eh, <risa> estuvimos como investigando, Mary me dijo, me habló del... Cianotipia, yo pensé que era cianotipia, eh, pero después eh, no, vi que era no, en no. blanco y negro, dije no, no Claro, no, es. no, no. mira es este, muy fácil, se llama fototransfer, haces transferencias de una fotografía, entonces, ¿cómo haces la transferencia? Bueno, tenés una fotografía y tenés que hacer una copia, la copia la, la podés hacer con fotocopias o con algún otro material y eso lo transferís a esta a este soporte. Tanto es la, estas maderas que habrán visto ustedes, se transfiere. Ajá. Entonces, eh ah, como es que pero tenés que sí. tener, ¿no? Perdón que te interrumpa. Sí. Porque yo sí. una vez intenté hacer y no encontré en Pinamar una impresora que fuera porque no es cual, las impresoras láser de ahora no tienen eh. la tinta que tiene ¿Es como una offset? ¿Tiene que ser? ¿Puede ser una impresora? Mira, eh, no, no, no. no Tenés que ir tomándole la mano. O lo hago con la, con la fotocopia común, pero voy bien. tomándole la mano y también, bueno, a veces le digo que le pongan un poco más de toner o, y ahí viene la parte de, de uno, de artista. Ajá, me tengo bien. que arreglar con lo que hay. Entonces yo me arreglo con lo que hay y después lo trabajo, la imagen. Bien. No es que queda así y perfecta Más de una vez no me queda perfecta y eso es lo interesante, me da sorpresas. Es como, es algo mágico. Vos haces el trabajo, lo dejas secar 24 horas o un poco más mm -hmm. y después tenés que quitarle lentamente la pulpa, ¿no? Con agua, así muy poquito, no haces un brumizado y va saliendo la imagen, pero no sabés cómo va a quedar. Y eso es, esa es la magia y la y ahí viene la mano del de artista y la visión creativa que tengas que a ver qué haces con esa imagen. Ay, sí, sí, me lo ¿Entendés? estoy imaginando. Sí, sí, me lo estoy imaginando <risa> y es como Es un poco así. Sí, sí, sí. Es como no sé, una una figurita que la vas sacando y no sabes si cómo si claro. va a quedar, si va a quedar entera la imagen es, es porque es, encima si si no te queda entera, bueno, con eso que te queda, bueno, ¿qué hago? A ver cómo ¿Qué lo puedo hago? reinventar. Claro. Así es, porque si no sería para eso es una foto común pegada. Claro, <risa> sí, nada tal más. Cual. Entonces sí. ahí viene, ahí viene es justamente todo este trabajo artístico, plástico que uno quiere hacer y a ver qué hago con eso o qué me genera esa imagen quizás rota, media quebrada o le falta algo a ver qué hago y ahí ahí empieza el verdadero lenguaje. Mm. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo con eso? Uy, no se, se cortó? cortó. Se nos cortó. Ay, o sea, se ve que quedó sin batería, sin señal. Bueno, ahora mientras mientras vemos si nos podemos volver a comunicar, eh, me queda preguntar esto, a ver, eh, de lo, por ahí relacionarlo un poco con lo que estábamos diciendo, ¿no? Al principio, esto de si ella utiliza la, la, la composición, composición. Eh, los colores. Bueno, ahí si nos está escuchando Lili. Ahí está. Ahí está. A ver, hola Lili. ¿Hola? Sí, ¿se cortó? Sí, escuchas? Sí, ahí está Lili, ¿cómo andas? Sí, nada, Otra vez. Cosas, bueno. cosas tecnológicas. Oh, sí, técnicas. Vez. Sí, no hay ¿Sabés que, Bueno, no sé si vos habrás estado escuchando al principio de, del, del programa y nosotras queríamos por ahí preguntarte, eh, nosotras hicimos como una introducción, hablamos en el bloque sobre un poco de composición. Eh, ¿Vos, vos eh, utilizás en, en tus trabajos la composición o, o por qué elegís los colores? Bueno, composición siempre, siempre, siempre hay una composición de lo que quiero hacer siempre. Mm. Eh, ahora, tema colores es otra cosa porque si lo que yo estoy trabajando ahora justamente tiene muy poco color, tiene apenas de un un, un toque, un contraste. Claro, porque yo estoy usando. No sé si vieron en algún lugar, que es también interesante, pigmentos naturales que traje del Valle Sagrado de Perú. Mm, eso sí, creo que me, le, lo habíamos hablado cuando claro. en la charla previa y está buenísimo. Contanos un poco de... Bueno, los pigmentos, por ejemplo es como un polvito de, de plantas yo lo, yo lo conseguí en un mercadito en, en Perú en el Valle Sagrado que está en el medio donde uno va a Cusco una cosa que maravillosa entonces esos, esos polvitos que están hechos todos de plantas de colores, tienen una intensidad eh, fantástica bueno, uso apenas yo ahora no estoy haciendo mucho colorado ahora estoy haciendo una marca nada más o uso uno bronce uno oro quizás una, eh, un turquesa, estoy usando poco, Ajá. estoy usando tintas en negro, estoy usando, no estoy con, con coloridos, ahora cuando uno hace una composición no importa el, el color que uses no, claro. siempre siempre componés, sí. vos componés la obra por formas y después sí, por colores, eso siempre lo hace, te sale natural, porque ya está acostumbrado, ¿no? De toda la vida yo de, de trabajar con eso. Claro, sí, sí, sí. Bueno, para ir ya un poco cerrando, yo te quería eh, preguntar si con estas, todo esto que estás haciendo últimamente, ¿vas, vas, ¿tenés pensado algún proyecto ahí como a corto plazo o, o hacer alguna presentación, alguna exposición con, tus, con esto que estás haciendo, con est bueno, sí, eh, lo que estoy, estas obras, estas obras ¿me escuchan? Sí, Porque sí, sí. Ah, bueno, eh, con estas obras yo tengo algunas de estas obras en, en Perú en Lima, en una galería mm. y tengo algunas otras en otra galería en Santa Fe y acá bueno, estoy viendo no quiero decir todavía pero es muy probable que que, que surja, una, eh, sí, que surja algo quizás en Cariló eh, yo en la sala de exposiciones de la torre expuse otros trabajos que hice eh, que están también ahí ah, creo justo, en la página justo le preguntaba sí. hoy a María Ángel si vos habrías hecho alguna expo exposición hace mucho no no en el 19 hice ahí hice un trabajo sobre cartapesta ...sobre unas, eh, una técnica que es la cartapesta, es una técnica italiana que se hace con papel, hice unos moldes sobre hojas naturales y todo muy verde, bueno, eso, eso era, bueno, es lo último que hice así en, en tela, ¿no?, como hablamos de telas y después me, me metí a full con esto... Y eso lo hice en la sala y justo hoy, bueno, que pasé a ver la exposición de una colega de Marina mm. y, y, y ella hizo unas cosas muy lindas y justo me encontré ahí con el secretario de Cultura, bueno, <ríe> por allá hago algo después, más ah, adelante. Bueno, buenísimo. No, Mantenernos al tanto así sí, bueno lo claro, difundimos nosotras también acá en, en el programa. Sí, claro. Por supuesto que sí, claro que sí. Bueno, Lili, eh, esto también nos está dando un pie por ahí para, para futuro. Saludarte con cariño cuando vayamos a tu taller que vamos a ir corriendo. Sí, sí, <risa> sí, sí dime, me encantaría que venga. Sí, sí ya, claro. ya dijimos con, con Mari que vamos a ir, tenemos muchas ganas de seguir charlando. Y bueno, eh, estaría bueno esto de que por ahí en algún otro momento hacer algún estás tirando como el pie, hablaste de Perú y sé que tenés como un poco de conocimiento... Eh, sí, más abarcativo sí. en cuanto al arte mundial, así que bueno, vamos a armar sí algo. Podemos, claro que sí, podemos hacer algo con, con tema de arte, de lo que está pasando, porque aunque claro, estemos aquí la actualidad. nosotros, claro, en Pinamar, hoy, con los medios que tenemos, viste cómo es, todo el mundo sabe, nos comunicamos y vemos todo por Enseguida. Instagram, por, por Facebook, por donde sea, por YouTube... Entonces, hay muchas cosas, a pesar de la pandemia y todo, que se están haciendo a nivel mundial, a nivel internacional, de galerías y de expos, es decir, cosas muy interesantes, que está bueno también comunicarlas y contarles eh, a, a la gente, a la audiencia, porque es rico, es nutritivo, es sí, bueno. Sí, sí, sí, Total. O sea, Levantar el ánimo también, ¿no? Sí. Levantar el ánimo y ver que hay gente que igual... Hace y se puede hacer y se puede convocar y siempre creando porque en realidad no es parece un cliché pero hay muy pocas cosas que nos pueden salvar de las tragedias eh, mundiales y el arte es una, el, mm. arte, te salva. Mm, sí. Sí, una el arte te salva. Una conocida Lili, eh, ella hace, es artista, es diseñadora gráfica y hace unas serigrafías, unos cartelitos que dice, sí. en caso de urgencia, corra hacia el arte. Está ah, es maravilloso! Hermoso, maravilloso. ¿no? muy lindo. <risa> bueno, sí, sí. Tiene, mucho, tiene mucho que ver con la frase que vos, ah, ah, sí, sí. Que vos estás, de que estás diciendo. Sí, es, como, es que es así, es así. El arte te salva. Bueno, una frase mía que yo siempre, que Mari la sabe, que me encanta decir, el amor también, es lo, unico, dice, oh, es bueno, lo, claro, es lo único que sí, salvará sí. al mundo. Pero podemos es, integrar sí. el arte y el amor es lo único sí. que salvará al mundo. Es que sí, porque finalmente es, es eso, entonces todos podemos hacer algo, no hay que ser, no, no vamos a ser Miguel Ángel, ni Leonardo da Vinci, mm. ni Picasso, mm. pero no importa, es decir, nos vamos a expresar, y eso nos va a llevar a un lugar de paz, de calma y de creación, y, y es eso, la vida, eso, el amor, como, como vos decís también, claro. ¿no? Sí, sí, están muy ligados. Bueno, Lili... Te vamos a tener que despedir, nos, bueno, vamos, nos estamos encantada. viendo prontamente, Dale, te vamos a avisar, no, nos vamos a tomar un cafecito a tu taller y, y supuesto, seguimos charlando, seguimos que encima charlando somos vecinas. Dale. Un gusto, bueno, muchas gracias igual, Lili, chicas, te mando un beso. gracias a ustedes y nos vemos pronto, chau chau. Gracias, chau chau.